¡Es el Te programa más divertido! Octubre 29. Bela Lugosi nació en 1884. Macabro y aterrador adorno, bruja rara. ¿Estás lista? ¡Aguarda! Tengo un pequeño... ¡Uy! ¡Problema! Ya sé de qué me voy a disfrazar este año. Voy a ser... ¡Franken Belloso! ¿Belloso? ¡Milo! ¡Ha sido belloso tres años seguidos! Bueno, es que... ...desde el fondo de mi corazón... ...mi sueño es ser belloso. ¿Y quién no? Pero es noche de brujas, es momento de ser intrépido, osado, diferente. Ya soy diferente, ¿no es así? ¡Rash, ven! Mi nombre es Crash. Sosten esto por favor, Will Blash. Pero gracias. Cosas dos veces queridas. Oí de este lugar en mitología, pero nunca creí que fuera real. ¿Por qué estamos aquí? Milo, ¿por qué nos dicen los listos de la noche de brujas? Por nuestra rapidez en la recolección de dulces, nuestro recorrido de casa en casa y nuestros disfraces. ¡Nuestros disfraces! ¡Claro! Sé que les han ganado su merecido primer lugar a algunos, como el bufón de segundo año y la flama retrasada de quinto año. Pero siempre hemos ido a lo seguro, Milo. ¿Segura? Mira estas cosas. Podremos conseguir los mejores disfraces de Hazelnut aquí. Nadie podrá superarnos. Tenemos... ¡Genial! ¡Eso es! ¡Este es mi disfraz! Voy a llevarlo a un taller de metalúrgica. ¡Voy a ponerle un motor! ¡Seré una cliente de salón de belleza motorizada! ¡Una CSBM! ¡Sí! ¡Bien! ¡Estoy lista! Pepper, mira esas máscaras antiguas. ¿Puede darme mi disfraz, señor? ¿Qué? ¿Nos hablas a nosotros? ¡Por favor, démelo! ¡Por qué habría de hacerlo! Porque quiero ir a pedir dulces. Ah, sí, yo también. ¿No? ¿Va a salir a pedir dulces? Sí, y también yo, claro, si es que están de acuerdo. ¿Que ustedes no son demasiado grandes? <risa> ¿Demasiado grandes? <risa> Pepper, tenías razón en lo de las cosas de segunda mano. <risa> ¿Puedes creer la osadía de ese chiquillo diciendo que éramos demasiado grandes para pedir dulces? ¡No somos demasiado grandes! ¿Verdad, Milo? Pepper, no puedo creer que dejes que un niño de cuarto se te suba a la cabeza. No importa si soy el más viejo pidiendo dulces en el área metropolitana. Hallé un disfraz antiguo de fruta deshidratada y pretendo usarlo esta noche, así que saldré noche de bruja sin que me importe nada, ¿entendiste? Pero, ¿y si somos los únicos? Dulce truco. Dulce truco. Dulce o fracasados. Oigan, lo que hacen no es para los más pequeños. ¡Ah! Tengo que salir de aquí. ¿Envolvió su carrito de pedales con el escudo chino de su mamá? <ríe> ¡May no, Lora! ¡Sí que puede! Es dos partes fruta y una parte hombre. 30 de octubre. Charles Atlas nació en 1894. Mickey, ¿A qué edad se es demasiado grande para pedir dulces? A cualquier edad, Peperán. ¡Oh! El azúcar refinada hace estragos en nuestro esmalte dental y ritmo metabólico. No solo no saldré a pedir dulces este año, sino que mi familia dará barras de granola con miel. Tal vez soy muy grande para celebrar mi festividad favorita. Mi punto de vista no necesariamente es el general. Pregúntale a Milo. Él aprecia mejor los sentimientos fugaces de nuestros semejantes. ¿Por qué desperdiciarlo en un solo día? ¡Hagamos la semana de brujas! ¡Ah! <risa> uh, Milo, ¿usarás el disfraz todo el camino hasta la escuela? Sé lo que estás pensando, pero no te preocupes. Puedo usar esta cosa toda la semana, sin romperlo, mancharlo o rasgarlo. Con esto cubren las naves espaciales. ¡Oh, ¡Genial! <risa> ¿Mm? Oh. ¿Qué pasa, Pepper? ¿Por qué nos detuvimos? ¡Debo recolectar hojas! ¡Para ecología! ¡Bien! ¡Te ayudaré! ¡La mamá de Trinket tiene un fabuloso olmo chino. Mira sola! ¡Muy noble! ¡Te veré adentro! ¡Cortaste totalmente a Milo! ¿Crees que me gusta mentirle a mi mejor amigo? ¡No tenía elección! ¡Parece una fruta asesina! ¿Por qué no fuiste sincera con él? Al menos él hace lo que quiere, se disfraza y pide dulces sin intentar averiguar si es genial o no. ¡Eso es! Hola, hago una encuesta para la Asociación de Productores de Dulces de la Isla de Rodas. Pregunta, ¿pedirías dulces este año? Mi respuesta es no. ¿Por qué? ¿Qué has oído? Ah, um, bueno... No. A menos que nosotras... ¿No? ¿Pedir dulces acaso es broma? Lo siento, estaré jugando con mis muñecas. Nadie va a salir. La noche de brujas que conocía se acabó. A la cacería. ¿Lista para el almuerzo de crucero? No puedo. Estoy en una uh, limpieza rápida. Finalmente. Bueno, disfrútala. Vaya, ¿qué es lo que te pasa? Estás abatida, rechazas a tus amigos, comes tu almuerzo en el taller de metalúrgica, sal a pedir dulces. No puedo salir. No puedes. Mejor di que no vas a salir porque nadie más lo hará. Le dijiste a Milo que quería ser atrevida, osada y diferente. Esta es tu oportunidad, aprovechala. Pongan atención todos. La noche de brujas es mañana, y yo voy a salir a pedir caramelos. ¡Oh! <risa> sé que tal vez sea demasiado grande para eso, sé que tal vez no sea genial, pero creo en las costumbres, creo en los dulces gratis, amigos, creo en la noche de brujas. Ustedes también creerán, ¿lo harán? <risa> ¡Saluden a la reina de la noche de brujas! ¡Tienes razón! ¡Lo haré! ¡Pongan atención todos! Creo en que... ...en que... ...en que... ...el dueño de los Megapatines 3000 Rojos... ...dejó encendidas las luces del dedo. Gracias. ¿Necesitas más ayuda con el motor? No. Ya no voy a salir a pedir dulces. Soy demasiado grande para eso. Ah. Oye, ¿puedo usar tu disfraz? Prométeme que continuarás con la noche de brujas. ¡Promételo! Sí. ¿Aún tengo que sostener esto? No me importa, haz lo que quieras. Ahí están las hermanas Pearson. Compré todas las decoraciones de su lista, maíz dulce en caña de azúcar y tengo... Mamá, ya soy muy grande para pedir dulces. ¡Oh! ¡Ah! Pepi, adoras la noche de brujas. Nadie es demasiado grande para la noche de brujas. Uh! Ahora, ¿quién quiere hacer gusanos de miedo? Uh, yo. Ay, yo no. Voy a muerte cerebral. Pero Pepi.. Déjala, mamá. Ha tenido un mal día. Usa tu mejor alma, Pepper ¡Cuidado con el fuego cruzado! Milo, te pareces al hombre de goma radiactivo Eres un preadolescente, empieza a actuar como tal La noche de brujas es para niños ¿No te das cuenta de que te estás poniendo en ridículo? ¿Por qué crees que todos nos están mirando? Puede ser porque gritas Pepper, Quiero usar mi rareza en toda la extensión de mi habilidad y no necesito que nadie me diga cuándo puedo o no disfrazarme de fruta deshidratada. ¿Entiendes? Bien, pero no tengo que estar contigo mientras lo haces. Noche de brujas. John Katz nació en 1795. No, <risa> yo Truco! ¡Doña Truco! que es ese rostro tan largo, mi pequeña, no te disfrazaste, así que por lo menos pon un poco de ánimo. Sí. Oh. ¡Ah! Milo, ese disfraz es genial. Espera, ya sé, eres el director de la Reserva Federal, Alan Greenspan. No, no es un disfraz, Peperán. Tenías razón. Es momento de madurar. El próximo año seré oficialmente un adolescente y tengo que estar listo. Estas cosas son resquicios de mi infancia. Masilla absurda... Mi capa del gran Milodini. El disfraz de fruta. Todo es para Mus. Ella aún sigue siendo niña. Milo, ¿no vas a salir? ¿A pedir dulces? No. Mira a los niños. <ríe> ¿Cómo se divierten? un ¡No truco! Milo, no eres tú. Usa tu rareza en toda la extensión de tu habilidad. Fue una vida interesante. Pero por favor créeme, ese tiempo ya pasó, peperán ¿Pepe? lo has hecho. Nadie disfruta de las asambleas como tú. Nadie se vestiría como naranja mutante durante una semana. Pero yo ya no saldré a pedir dulces, ¿lo recuerdas? Milo, me equivoqué, al igual que Dieter cuando probó esa cosa de su lámpara de lava. Esto no se trata de madurar o no, se trata de ser genial o no, se trata de la noche de brujas. ¡Salgamos! ¿Qué dices? ¿Eh? ¡Dame mi cabeza de fruta, Pepper! ¡Vamos a salir a pedir dulces! ¡Fue la mejor noche de todas, fruta deshidratada! ¡Ay, qué dulce recompensa recibimos! ¡No, Milo! ¡La nuestra fue una recompensa mayor! ¡Hoy fue noche de brujas, de brujas! ¡Una noche de máscaras y disfraces y aún así para disfrutarla en verdad! ¡Tuvimos que quitarnos las máscaras que ocultan a nuestro verdadero yo! Nos engañamos a nosotros mismos haciendo de la noche de brujas nuestro truco especial. Somos pioneros de calabaza, rebeldes de regaliz rojo. Milo, nadie se atrevió a hacer lo que hicimos. Nadie. Mmm, barra de chocolate. Es maravilloso el haberte encontrado. Ah.